<tose> me parto mi culito. Vamos a ver acá otro intento. No sé, de a ver, tal vez me parto los pies y no caminen ni con las manos X del EDS. Pero wat ya fa que esto es el mapa. A ver qué hay acá. Acabamos de la sardina, salió de la lata de y se murió. de anoche sus cinturones que vamos a morir. Cállate, ignorante, ya moriste. Vamos a este coñón. Puedo volar. Bueno suficientes fracturas por hoy espero que les haya gustado el video y denle pone y suscribanse al canal no intente nada del video en casa hasta el próximo video sé que fue muy corto x de bueno dejen su like adiós.